Este es nuestro segundo video llamado Economía Creativa. ¿Qué es la economía creativa? Cuando hablamos de economía creativa, estamos hablando de las riquezas que genera cierto sector de la economía, donde están implícitas las artes, el, el diseño, la creatividad, la publicidad, el periodismo y otras que tienen en común, el, en común denominador, digámoslo así, los derechos de autor. La economía creativa tiene un carácter bien especial, porque no solamente son economía porque generan riqueza económica, sino que también son culturales porque trabajan desde la cultura, desde eh, las artes, desde el patrimonio, desde los derechos de autor, por lo tanto, también es una forma de entregarle valor, ¿no? Y finalmente son sumamente sociales, tienen un carácter social muy profundo, ya que por lo general estas economías creativas permiten una mejor distribución de la riqueza, no se concentran en, en mucho en ciertos subsectores, salvo la televisión que ya la vamos a ver, en los otros sectores la riqueza se distribuye de mejor manera y genera mayor cantidad de empleo. El modelo que se usa generalmente en varios países de Latinoamérica y del mundo es el modelo inglés de los círculos concéntricos. Hasta lo, lo pueden ver, pero básicamente lo que dice es que existen las artes propiamente tal, las artes centrales que son las artes escénicas, las visuales, literatura, música y de ahí hacia adelante se van abriendo en distintos espectros hasta pasar por temas patrimoniales, por temas de soporte como son los servicios, como la edición, eh, la impresión, eh, los medios, ¿no? la grabación y terminando con otras, otros sectores que no son propiamente culturales sino que son más creativos pero que tienen en común denominador, el derecho de autor, como es la publicidad, la arquitectura, el diseño, el periodismo también en algunos países y gastronomía en otros también, y la moda. El año 2013 y 2014 fue publicado y promocionado el libro La economía naranja, una oportunidad infinita, eh, publicado por el BID y eh, co eh, escrito por Felipe Utrago, y eh, el señor Iván Duque En este libro se pone en valor la economía creativa pero en especial la economía creativa para Latinoamérica ya que dice que Latinoamérica llegó tarde a la revolución industrial también llegó tarde a la revolución tecnológica y hoy que es el momento de la revolución digital nada mejor que tomar las economías creativas para poder impulsar y liderar como latinoamericanos esto. Por supuesto que este es un llamado hacia los jóvenes, ¿no? Es tan importante la economía creativa o la economía naranja, como lo define el BID, que genera el 6,1% de la economía del mundo. Sería la cuarta economía mundial más grande, generando 4,3 billones de dólares. Ha tenido tasas de crecimiento de 134% entre el 2002 y el 2011. Eso significa que, que, que se duplica año a año. Eh, sería también la cuarta fuerza laboral del mundo. O sea, 144 millones de personas empleadas, la misma cantidad de empleo que genera Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de una economía que realmente movería en las masas 2,5 veces el gasto militar del mundo, imagínense. En otro libro que se llama Tiempo de Cultura, que es eh, el primer mapa mundial de las industrias culturales y creativas, eh, que se, se lanza en diciembre de 2015 por EI, este, esta publicación es bien interesante porque actualiza muchos datos que eran de 2012, ya que, que son los datos que, que trae la economía eh, naranja, y, por supuesto, eh, entrega un mapa global, como este, ¿no?, de, la, de los distintos sectores del mundo y, y sus economías creativas, tanto en ingresos como en empleo. Y si nos eh, vamos en aterrizaje a América Latina y el Caribe, encontramos que los ingresos que generan son 24, 124 mil millones de dólares, generando el 2,2% del Producto Interno Bruto, ¿ya?, eh, y en empleo genera 1,9 millones, o sea, casi 2 millones de empleos. Es un muy buen número, ¿no? Cualquier país lo quisiera. Y si vamos a los subsectores de la economía creativa, encontramos que eh, este, esta publicación no entrega publicidad, arquitectura, literatura, videojuegos, cine, música, periódicos y revistas, artes escénicas, radio, televisión y artes visuales. Lo interesante de esto... Es que si miramos, televisión y periódicos son los que generan más ingresos que empleos. Y claro, uno se da cuenta que son los que tienen los medios, por lo tanto está la publicidad y por ende están todas los, los, las marcas de, de consumo que quieren darse a conocer. no Ahí está el negocio. En cambio, en, otro, en otros sectores como la publicidad misma, que es la generación de los contenidos publicitarios, <coughs> arquitectura, literatura, eh, videojuegos por ahí, ¿no? Pero cine, música, arte escénica eh, y artes visuales, generan todos una cantidad de ingresos no menor, pero por sobre todo generan mucho empleo. Es por eso que esta connotación, este factor social de la industria creativa es súper importante. Lo que siempre digo, las industrias creativas podrían hackear el sistema para quienes creen en ello. ¿no? Eh, otros datos ¿cierto? de IMAGETER son eh, el, las proyecciones de, de la publicidad que va a haber a nivel mundial. Y en especial Latinoamérica, que está ahí en, en naranjo, genera, va a generar para el 2020 42 mil millones de dólares. O sea, estamos hablando de una danza de millones importante. Perdón. ¿Qué tiene que ver la publicidad en esto? Mucho. Porque para hacer un spot publicitario, piensen cuáles son los insumos y los servicios que requiere. Y te vas a dar cuenta que necesitan actores, diseñadores necesitan músicos necesitan eh, gente que esté técnicos para grabar necesitan gente de cine necesitan editores necesitan etcétera etcétera etcétera el producto de la publicidad es full full insumos de la industria creativa ahí hay mucho dinero otro dato Anecdótico es eh, el tema de los videojuegos que ha crecido enormemente, que también tienen derecho de autor y también necesitan diseñadores y necesitan programadores también, pero necesitan mucha gente del ámbito de la industria creativa. Y esto está generando 4,1 mil millones de dólares eh, con crecimiento del 20% anual. Inmenso. Si hacemos un ejercicio, Tomamos el panorama laboral 2015, ¿cierto? Eh, tomamos de ahí, de la OIT, por supuesto, tomamos la cantidad de empleos o el, o, o el ratio de empleos que hay eh, al 2014 por los distintos sectores y, y lo, lo contraponemos con el Producto Interno Bruto que genera en Latinoamérica, ambos son datos de Latinoamérica, los distintos, estos mismos distintos sectores, Podríamos hacer un juego interesante y mirar cuántas personas o cuánta riqueza genera cada persona que trabaja en, en cada uno de esos sectores. Y vamos a sacar un ratio. En este caso, eh, el 0,73% del trabajo en industrias creativas, aquí, generan el 2,2% del Producto Interno Bruto de Latinoamérica. Es decir... Que cada participante de la fuerza de trabajo, cada trabajador del arte, la cultura y la creatividad, genera tres veces la riqueza del PIB. Y así podemos ver que el, la electricidad genera cinco, claro, es harto, pero si se dan cuenta, es poca gente generando mucho, mucho producto interno bruto porque aquí el tema es la explotación de los recursos eh, eh, los recursos naturales. En, en intermediación financiera, eh, aquí sí se necesita mucha gente porque son servicios. En agricultura va pasando algo importante y de aquí para adelante es importante que le pongan más atención porque, fíjense, genera 1,9, es decir, que genera la industria creativa genera 1,5 veces más riqueza que la agricultura, la pesca y la, y la minería. Ojo, explotación de recursos minerales. Genera 2,5 veces más riqueza que el transporte. Genera, eh, si vamos más abajo, a la construcción genera cuatro veces más riqueza que, el, que, que la construcción y ya. El comercio, que es un tema que a mí me, me llama mucho la atención porque eh, en muchos países de Latinoamérica se, se ha impulsado mucho el comercio, los retail, las grandes cadenas, porque detrás de eso eh, lo que se dice es que genera mucho empleo. Bueno, sin embargo, no genera las riquezas que genera la industria creativa. La industria creativa generan cinco veces más riqueza que el comercio. Entonces, un dato no, re, no menor. Porque aquí nos encontramos con otro factor social muy, muy importante. Y se lo voy a explicar con datos de mi país. Mi país, el Producto Interno Bruto, lo genera en el 10% la minería. Ya saben ustedes que somos exportadores de cobre. Pero eso significa que tenemos que explotar nuestros recursos naturales, al igual como lo hacen muchos países de Latinoamérica con otros recursos, tal vez, que no son exactamente los mineros, y para eso generamos el 10% del Producto Interno Bruto. Ese mismo 10% lo genera Londres a través de la industria creativa, pero con la gran ventaja que no toca sus recursos naturales, sino que explota el concepto de los derechos de autor, explota el concepto del talento y la creatividad de su gente que por cierto está demostrado que mientras más se usa, más se genera, más se reproduce. Entonces es muy interesante que los países de Latinoamérica puedan ver esta realidad, y muchos gobiernos ya lo están haciendo, para poder diversificar su matriz productiva hacia matrices que no generen más eh, explotación de los recursos naturales. Otro problema, ya vimos que hay una danza de millones, ¿cierto?, atrás de todo esto. Pero otro problema es la empleabilidad y los ingresos. Este ranking, que también es de Chile, pero podría ser perfectamente el ranking de cualquier, cualquier eh, país de Latinoamérica, ya lo, ya lo he visto en Colombia, en México, estoy estudiándolo, muestra las 100 carreras que tienen menor empleabilidad y que también tienen menores ingresos. De las 100 carreras, 33 son carreras de las industrias creativas o de las economías creativas. Y si hacemos una prueba ácida y tomamos las 50 carreras peores, encontramos que 26 son de las industrias creativas. Es decir, que en promedio, una persona que estudió durante 5 años, 6 años, igual que un abogado, igual que un médico le cuesta el doble encontrar trabajo, es decir que una de cada dos encuentra trabajo los dos primeros años. Y además ganan sueldos que son no alcanzan a, a, a, a doblar el ingreso mínimo de cada uno de nuestros países. Entonces tenemos un problema, porque de alguna forma estamos en un mundo donde se genera mucha economía, muchas Muchos ingresos, pero al mismo tiempo se genera poca distribución, se genera poco empleo, se genera poca riqueza distribuida. Bueno, ya vimos que televisión, los medios son los que llevan la parte más, más, más profunda de esto. Eh, sin embargo, hay que abrir esta cancha, no hay que abrir la, las posibilidades. Pero para abrir las posibilidades nosotros debemos mirar esto de otra manera. Esta lámina ya la conocen, ¿cierto? Es mi metáfora de invitación a emprender. Porque al emprender no dependes del empleo de otros y de la riqueza que el otro está dispuesto a, a digámoslo así, a distribuir. Sino que dependes de ti mismo de tus ganas de que te vaya bien tener tu propia causa, como ya lo vimos en el video anterior y echar adelante tu propio modelo de sostenibilidad económica Esa es la invitación espero que se lean los libros, ojerlo, no no les pido que se lo aprendan de memoria pero es importante que entiendan cómo se genera economía a través de los talentos por lo tanto, cómo ustedes pueden vivir de sus talentos nos vemos en el próximo video